Haced, Dios y Señor mío, que mi alma, desasida de los placeres sensuales, no tenga cosa alguna que la impida el elevarse a vos, como el humo de un agradable incienso. Venerable Padre Lorenzo Escupo Lee, en su obra El combate espiritual.